Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén bien. Como pueden ver, hoy les tengo cómo hacer una piñata del número 2. Yo conseguí el temple en una página de website que les voy a dejar acá en la cajita de descripción donde ustedes la pueden conseguir. Yo pedí que me la mandaran por favor es gratis y vi el modelo de esa persona que hizo como un marco y adentro puso balloons. Y como mi sobrino estaba cumpliendo años, se me ocurrió hacer una piñata. Es eh, casi el mismo procedimiento, pero es súper que fácil. Pero no les voy a negar que es muy demorado. Fácil, pero demorado. O sea, hay que darle trabajo a esto. Más si es que tienes una piñata grande. Y con foams, que esas las conseguí en el dólar, eh, la puse y la tracé. Y de ahí empecé a cortar con una cuchilla, con cuidado. Con una cuchilla corté el número 2. Cuando acabes de cortar, guarda todos los pedazos que cortaste porque vamos a necesitar después. De esa forma vamos a ahorrar mucho foam. Acá estoy colocando dos foams largos y el pedacito que ya corté eso es para hacer el segundo número 2 como no vamos a necesitar mucho del lado izquierdo por eso estoy usando un pedazo nada más aquí puedes ver que me da perfectamente de esa manera no vamos a usar cuatro foams nuevos solo dos vamos a cortar y ya tenemos dos moldes del número 2 con un foam ya recortado que nos sobró, vamos a cortar 3 pulgadas, eso va a ser para los bordes que vamos a colocar en el número 2 para que se vea como 3D o como para que se haga una tipo caja. Eh, como yo me fui ya a la casa de mi hermano, eh, yo no tenía todos mis materiales y usé lo que tenía para trazar, aquí si ves a eso me estoy refiriendo de los bordes. Vamos a cortar así, despacito, que no se vaya a romper la parte del otro lado del pom. Eso es para que podamos dar la vuelta, para que podamos virar a la cabeza del número 2. Con la ayuda de la silicona caliente vamos a pegar en los filos y vamos a pegar al número 2. Ahí ustedes van a ver a mis hijas, a mis perros y disculpen. Ellos siempre pasan ahí conmigo al lado mío y van a estar ahí a todo momento. No me molestan, no me están estorbando, así que si a mí no me molesta, no me estorba, no se preocupe así es como me quedó y aquí abajo yo puse un poco de foam es para que todos los caramelos queden ahí y acá arriba también voy a colocar otro foam ahora con la ayuda de esta cinta scotch eh, voy a colocar en todos los filos de abajo para que se refuerce más la piñata todos los caramelos van a quedar en la parte de la mitad Voy a hacer un huequito ahí arriba para colocar los caramelos y mi hermano dijo que para romper la piñata no voy a hacer un hueco abajo, sino vamos a romper la piñata como con un palo. Ahora voy a colocar la parte de arriba, vamos a tapar con la ayuda de eh, pegamento caliente, silicona y con la cinta escoba. Así me quedó. Yo les voy a dejar aquí otro tipo de modelo que pueden hacer con el número 2. En vez de poner la tapa van a poner globos. Y se va a ver bien bonito. Ahora con este pegamento de escuela que, o el otro que consigues en el dólar. Vamos a colocar esta eh, serpentina de crepe. Yo puse blanco y un celeste porque mi, mi, mi sobrinito está cumpliendo dos añitos y es como más tipo para bebés. Ustedes pudieron ver mi esposo me estaba ayudando a cortar eso fue al comienzo pero yo después vi otra forma más rápida que fue cortar ya las tiras y doblarlas y después cortar los pedacitos así un poquito y de esa forma ya tengo varios y se hace muy rápido <música> mitades de la piñata y en las partes de abajo que no pudimos colocar el, el, el papel la serpentina vamos a empezar a colocarla así de a pedacitos un lado para y el otro lado acá también empiezo a colocar voy a hacer una mitad para un lado para hacia el lado izquierdo y otra mitad para hacia el lado derecho no todos van a ir en la misma dirección. Aquí te vas a dar cuenta. No olvides suscribirte. Dame dedito arriba. Compártelo para que muchas personas puedan ahorrar su dinero y hacerse su propia piñata. Espero que les guste como a mí me gustó. Acuérdense que en mi canal yo les traigo de todo Espejos, renovaciones, etcétera Maquillaje, etcétera, etcétera, etcétera No solo una sola cosa No olvides prender tu campanita Para que seas el primero en ver todos mis proyectos Acá lo que voy a hacer es hacer una tapita Para poder colocar la, los caramelos No voy a colocar todavía la serpentina ahí Sino después de que ya corté esto es opcional si es que quieres colgar la piñata. Los huequitos son un poquito más atrás de la tapita. No vayas a hacer los huecos en la tapa porque se te puede romper. Final, nos vemos la próxima. Te quiero, bye bye. That's some a